Etcétera, hoy vamos a hablar de algo supremamente interesante que tiene que ver con el último lanzamiento de motorola en colombia no es sólo una serie de teléfonos se trata también de una declaración muy puntual de la marca que está volviendo efectivamente a traer móviles de gama alta al país lo cual es supremamente interesante es algo que no veíamos desde la popular serie Moto Z y ahora pues ha llegado toda una familia es muy diferente para los que se preguntan no, no tienen mods no, no, no hay mods en este momento pero tienen funcionalidades supremamente eh, que, interesantes que pueden llegar a ser felices a los usuarios móviles que les gusta la convergencia que les gusta hacer muchas cosas desde su, su dispositivo móvil y que además quieren llevar la experiencia a otro nivel por eso hoy hemos invitado a la gente de Motorola y a otra persona de Techcetera vamos a ver si, si logramos tener a todo el mundo aquí para aclarar sus dudas, sus preguntas y efectivamente contarles un poco sobre este nuevo lanzamiento ¡Hola Karen! ¿Cómo estás? Hola, Hola, bien, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Saludos a todos. Bien, no sé si conocías a Andrés, él es otra persona de TechCetera. Claro que sí. Hola, Hola, muy Andrés. gusto. ¿Cómo muy están? Gusto. Bien. ¿Cómo vas? Aquí con buenas noticias hoy. Bueno, no, perfecto, empecemos. Las mejores. <ríe> Cuéntanos un poco sobre esta maravilla que está llegando al país. Está por aterrizar, ¿no? sí. Todavía no ha llegado, pero está muy pronto a aterrizar en tierra colombiana, ¿no? Y justo este es uno de ellos. Yo tengo aquí el Motorola Edge 20 Pro. Muy que bonito. Están Mira qué belleza. Nada más y nada menos que el Pro. Pero bueno, sí. esto, esto abre una pregunta que mm. nos estaban haciendo y es cuántos móviles hay y cuántos van a llegar al mercado. Bueno, justo eh, cuando hablamos de Edge es porque es conceptualmente una familia. Eh, la familia la integran tres dispositivos, a nivel, si hablo a nivel regional, es decir, que vamos a poder ver en otros mercados que la familia la compone en tres dispositivos, pero si hablamos localmente en Colombia y algunas de las razones basadas en el tamaño de mercado, en estudios de consumidor, tendencias en este segmento de precios, eh, la decisión local fue traer los los la, o sea, el top de gama y la entrada de, de gama no es decir, estamos jugando con el top de la familia que es Motorola Edge 20 Pro y con la entrada de la familia que es Motorola Edge 20 Lite esos serían los dos equipos eh, que se le apuesta localmente mm. Va, fantástico bueno, y cuéntanos un poco, vemos las, el set de cámaras supremamente atractivo pero creo que además de verse bien pues debe funcionar bastante bien, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay versus los otros gama media que conocemos de la marca? Bueno, aquí iniciando hay una diferencia fundamental y es que este primer lente es un lente teleobjetivo o un zoom óptico de 5X, ¿no? Ese sería uno de los primeros puntos que, que hace, si ves, hace algún tiempo no sacábamos un dispositivo que se le que se le apostara al zoom o al teleobjetivo, entonces otra vez estamos volviendo eh, muy fuerte trabajando con ese lente. Eh, la particularidad que tiene es que es un lente tipo, una cámara de tipo periscopio, es decir que como estamos apostando a un zoom de 50x, eh, necesitamos que el lente tenga mayor capacidad, es decir que llegue más lejos. Por ende, eh, justo los elementos del sistema de cámara dentro del módulo de la cámara tienen que estar más espaciados. Entonces lo que se hizo de alguna manera en ingeniería fue colocar el lente del zoom de costado lateral y utilizar un prisma para doblar la luz como 90 grados y con eso tener más espacio para poder eh, seguir eh, colocando de, de manera apropiada todos los elementos de, de los lentes. Ahí, hay, ahí. ahí me gustaría comentar algo y es muchas veces eh, los, nos llegan preguntas a te, etcétera ¿no? de la ventaja o la tecnología de un determinado lente o una determinada cámara y para los que no lo tengan muy claro lo que nos están explicando acá es en las cámaras profesionales uno ve el lente al frente no y que la gente hace zoom y que acerca y todas estas cosas y uno dice... Ah, pero ¿cómo logran eso en un celular? Y es lo que tú nos estabas explicando. Está puesto de lado. Está uh -huh. puesto a través del cuerpo, pero la, la física, la dinámica es exactamente la misma. Tener partes móviles que, a través de un prisma parecido al periscopio de un submarino, por ejemplo, eh, nos permita hacer ese zoom. Sí, es, es importante. Eh, que la gente tenga claro que eso que ven las cámaras, que ese zoom que tiene incluso en las cámaras compactas que se alarga y se encoge, ya lo tenemos acá y tenemos es un zoom, zoom físico. O sea, literalmente la, los lentes y los prismas del, del teléfono dándonos ese acercamiento. Es una muy buena noticia, ¿no? Fantástico. Sí, y es esto un... va a estar desde el light hasta el Pro, ¿cierto? Bueno, esto... Está integrado y es la manera como se trabaja el sistema de cámara en el Pro. En okay. el Live ya estamos hablando de otra cosa diferente. Listo, perfecto. Esa era una de las preguntas que, que tenían. Obviamente, están muchos preguntando el precio, pero creo que eso lo vamos a dejar más hacia el final, porque creo que hay una respuesta muy puntual de Motorola. Cuéntanos un poco más, porque yo veo las pantallas y no las veo curvas, pero sigue llamándose Edge. ¿A qué se debe? Bueno, muy perspicaz tu comentario. Justo, Felipe, bueno, es un buen punto y creo que es bueno aprovechar para hablar del tema y es, si bien la familia Edge anterior, los antecesores de la familia, que eran Motorola Edge Plus y Motorola Edge eh, La Puesta, justo era una pantalla curva, ¿no? Y en ese momento eh, se pensó así conceptualmente porque necesitábamos de alguna manera posicionar la familia y se escogió un feature o característica llamativa, que en ese caso fue la pantalla curva. ¿no? Para esta familia lo que quisimos fue reinvertir ese costo de la pantalla curva en otros eh, aspectos del teléfono, es decir, en el tema de zoom, en el tema de tasa de refresco de 144 Hz en la pantalla, eh, en temas de cámara eh, con lente de 108, entonces... Justo eso fue lo que se hizo, por eso la antecesora eh, tenía una pantalla curva y en este caso la nueva familia Motorola es eh, la apuesta principal, no es esa pantalla curva. Ok, perfecto, perfecto. Pero Felipe, permíteme hacer una pregunta ahí porque escuché algo interesantísimo. Listo, la pantalla no es curva, pero alguien dijo pantalla de 144. ¡Wow! Sí. Es que estamos hablando de que... Muchos de los más altos llegan a 120, pero acá estamos hablando de 144 ya de tasas de refresco. Así es, justo es una apuesta diferencial, ¿no? En términos competitivos es una de las mayores tasas de refresco que están disponibles en el mercado. Entonces es una apuesta diferencial eh, para disfrutar de todo ese contenido gaming que sabemos, de todo el tema de video y demás, ¿no? Que nos dé el teléfono o las posibilidades de contar con una pantalla más fluida. Entonces en este caso la buena noticia es esa, ¿no? Que tenemos una tasa de refresco muy alta de 144 Hz. Y además un tipo de pantalla muy hermoso, ¿no? Sí. Eh, este es uno de los puntos también que diferencia el equipo comparado con otras familias del portafolio de Motorola. Y es eh, justo aquí el tema de calidad en pantalla es OLED ¿no? No estamos hablando de lo convencional no, no. IPS. Eh, no. Estamos hablando de calidad. <risa> <o el LED. risa> que es otro de los puntos fuertes, eh, certificación HDR10+, plus también eh, tenemos todo el rango de color de ese IP3. Eh, entonces, todos esos puntos nos ayudan muchísimo a mejorar esa calidad. Lo que queremos lograr es llamar la atención también de esos nichos que sabemos que están eh, creciendo, ¿no? como es el nicho gaming, que justo si tú ves uno de los principales puntos que mira eh, un jugador al adquirir su, su monitor gaming es el dci ¿no? Entonces Ese es uno de los puntos fuertes que, mm. que justo se le, se le apostaron a esa pantalla, en Motorola 20 Pro. Okay. Pero más que eso, por ejemplo, Disney, y, Disney Plus y, y HBO eh, Max, por ejemplo, tienen mucho contenido que está pensado para pantallas HDR. Y, y, y contrario a lo que uno puede creer, no hay tantos televisores o equipos con HDR10 eh, incluido. Entonces, acá estamos hablando de que de que Felipe Liscano no me va a volver a matar tanto en Call of Duty porque tengo una <risas> pantalla de alta tasa de refresco y me puedo meter en cualquier parte oscura y aún así voy a ver, pero también que puedo maratonear eh, espectacular porque no hemos hablado de la batería, que fue un punto que también me llamó mucho la atención pero podemos maratonear espectacular consumiendo contenidos de muy alto nivel porque tenemos una pantalla que me permite ver un HDR a todo nivel con una altísima tasa de refresco, ¿no? De acuerdo. Sí, ese ¿Ves? es uno de los beneficios y también el, el rango de color, ¿no? Con, con ese p 3 lo que hacemos es aprovechar todo ese rango de color y poder tener miles de millones de, de colores con mayor vivirlos de una manera más real, que la experiencia sea más inmersiva, ya sea entonces se despliegue ese mundo de Color, color Touring o, o cualquier otro contenido con realidad aumentada o realidad virtual inclusive. Pero Karen, una pantalla tan hermosa, con tanta calidad de color, ¿no me va a matar la batería en un Santiamén? Bueno, esa es una preocupación eh, que, o sea, que yo entiendo desde el punto de vista, desde la percepción del consumidor. Aquí la buena noticia es que eh, tenemos todo lo que es la opción automática, es decir, que el mismo teléfono eh, conoce según el contenido que se esté consumiendo cuál sería la tasa de refresco óptima para utilizar, es decir, por ejemplo, en, en, images, en imágenes dinámicas, como no sé, una aplicación del clima, fotos, pues va a utilizar la tasa de refresco más baja y cuando se está consumiendo juegos, eh, videos de ultra alta resolución, 4K, 8K, pues va a utilizar la tasa de refresco más alta. Entonces, ese es el balance que hace el teléfono para optimizar, por otro lado, eh, eh, los recursos de potencia eh, que tiene la batería. Y por el otro, tenemos también un procesador, el Qualcomm Snapdragon 870, que también ayuda mucho en el, con ese fin, ¿no? Eh, el procesador hace eh, ya per se un tratamiento o un manejo más eficiente de los recursos de potencia y también nos ayuda a sacar el mayor provecho a la batería, por decirlo de alguna manera. Wow, espectacular. O sea, no solo tengo buena pantalla, buenas cámaras, sino potencia en el procesador para mover eso un buen rato, ¿cierto? O sea, puedo puedo esperar jugar, maratonear como dice Andrés y demás, y que la batería me dure el día o un poco más. ¿Es realista esa expectativa? Nosotros siempre hablamos de uso promedio, ¿no? Uso basado en, en un uso regular o un usuario regular, ¿no? Pues ustedes, son, ustedes son heavy users, ustedes no son usuarios regular. Entonces, si hablamos de un usuario regular, eh, y ahí hago el paréntesis, la, nuestra promesa de ventas hasta dos días de uso continuo hablando de un uso regular. Si hablamos de un heavy user, eh, podría hablarse de hasta un día eh, completo, ¿no? Pero ahí la puesta cambia dependiendo del tipo de usuario que, que, usted, que son, o que, que, que son ustedes, o que cada uno del público se identifique. Bueno, y a decir una pregunta ahí rápida. Es un 870, ¿no? Es un 870. Sí. Eh, Felipe, viejo conocido de la casa, y además un procesador de 7 nanómetros. O sea, ahí lo que estamos hablando son de... 7 nanómetros, que para el que no lo tenga claro en términos prácticos significa mucha eficiencia, mucha potencia y un uso súper inteligente de la batería. O sea, lo que estamos hablando ahí es, quizás es uno de los mejores eh, procesadores que hay en el mercado en este momento en combinación de esas tres cosas, ¿no? Está por ahí. De hecho, en el, en el, en el circuito de conocedores ñoños de, de los procesadores... <risa> El, lo, lo llaman el, el buque light, porque tiene la misma arquitectura de lo mejor que puede hacer Snapdragon, pero, pero permite que el dispositivo en el que esté puesto no sea irracionalmente caro, y sin embargo muy eficiente y muy capaz de hacer lo que sea. Muy buena elección de procesador, esa, esa no me la sabía yo, que era un 877 nanómetros, muy buena esa, porque a, a eso yo creo que responde también mucho la pregunta de cómo va a ser el uso de la batería. La gente... ¿Cree que la batería es simplemente como por la pantalla? No, el procesador tiene mucho que ver en el uso de la batería y acá creo que tenemos uno muy bueno. De acuerdo, de hecho acá están exaltando que el Turbo Power hace que cargue supremamente rápido y que pues no solo dure bastante, sino que la recarga sea en un santiamén. O sea, por acá están en el chat muy contentos, pero hay un nerviosismo, Karen. O sea, desde mm. que empezamos la gente está que pregunta y pregunta y pregunta y es... ¿Con qué viene? ¿Trae el cable, el adaptador de carga? ¿Con qué viene la caja? Bueno, eh, aquí también voy a especificar según eh, si es Motorola Edge 20 Pro o Motorola Edge 20 Lite. Entonces, si empezamos por el top de gama, hablando justo de Motorola Edge 20 Pro, hay, hay una propuesta eh, comercial bastante, bastante sustancial, por decirlo así. Estamos hablando de que el equipo viene en bondo, eh, con dos accesorios o dos elementos, adicional a lo que normalmente en encaja en un equipo Motorola. Entonces, primero, se está adicionando un control o mando Bluetooth, eh, y este es para, de alguna manera, potencializar toda la experiencia y la interacción con la plataforma o solución ReadyForce, ¿no? que, que ahí de pronto los que nos escuchan y no, y no, no están familiarizados, ReadyForce es una solución. Eh, que viene o se lanzó desde G100 y ahora también está presente en los dos equipos de familia Edge que nos permite eh, proyectar cualquier contenido del teléfono en una pantalla externa o un televisor eh, ETC ¿no? y poder disfrutar de gaming por una pantalla de 70 pulgadas de la sala y poder hacer una videollamada utilizando el televisor en una pantalla externa, no sé, puede ser del Lenovo M14 solo por decir alguna. Alguna marca, alguna marca. Alguna, sí. Muy sutil, muy sutil. Ajá. Sí, exacto. O, eh, pueden también tener otra opción que es espacio de trabajo, entonces poder tener las aplicaciones del teléfono e intercambiar eh, ahí eh, para todo el tema de, de agenda, de, de, bueno, de documentos en Word, Excel, etc. Entonces, esta es una plataforma que nos da como cuatro opciones para potencializar todo el tema del smartphone hacia otra pantalla. Eh, justo porque soporta esta plataforma Readyforce, se está integrando ese mando a Bluetooth, que tiene una opción de Air Mouse, eh, Mouse Aéreo. Entonces, eh, van a tener un botón de Hub. Entonces, de una vez eh, presionan el botón y ya tienen la, la, la pantalla inicial de Readyforce con las cuatro opciones. Eh, para el tema de gaming, para el tema, o sea, ustedes simplemente eh, se mueven en el aire y eso se les va a, re, va a ver reflejado en el cursor, en el televisor o en la pantalla. PC, ¿no? O Eso sea que, ¿me puedo olvidar del cable, Karen? Porque acá están que pregunten. Sí, entonces, bueno, adelantándome, entonces, tenemos ese ese control Bluetooth remoto que es uno de los accesorios, el segundo accesorio es un cable HDMI que también puede conectar el teléfono por cable HDMI a una pantalla o monitor y el tercero, la buena noticia es que también soporta Ready for wireless, ¿no? Hablando de Controles 20, pero entonces se pueden olvidar del cable si tienen un televisor eh, que soporte el protocolo Miracast, se olvidan del cable, se olvidan de tener que tener el, el teléfono al lado algo porque tienen un control un mando Bluetooth y pueden interactuar con todo lo que ya nos ofrece ReadyFor eh, de una manera pues más sencilla, no olvidándonos de los, del cableado, olvidándonos de estar cerca de los monitores, nada de eso. Buenísimo. Bueno, y, y, y los amantes de por así decirlo, de todos estos live y Andrés que le encantan las selfies y demás ¿Mm? y, hasta y hasta cantar. Tengo entendido que la plataforma permite tener un poco como el equivalente al teleprompter en el computador, al conectarlo, para durante el live tener como esa copialina que le ayuda a uno a saber qué debe decir y qué no. A ver creo que no estoy entendiendo muy bien. Cuando, cuando me conecte Ready for PC, ¿cierto? Okay. Ready Puedo, for PC, sí. Exacto. Puedo ah, okay. hacer el live y usar el, el teléfono como si fuera una cámara web y tener en, en la pantalla de mi PC toda, todo lo que necesito decir y demás y los medios de apoyo. Eso es una realidad. Sí. sí, justo, bueno, justo es que yo creo que me faltó aclarar tres puntos, ¿no? Es que tenemos varias modalidades de Ready for. Ready for Wireless, que es la que les, este, les, estaba, les estaba comentando, que lo soporta 20, Motorola Edge 20 Pro. Pero este también soporta el Ready for Cableado, que es el que conocíamos con G100, entonces por eso también se incluye el cable HDMI, porque alguien quiere utilizarlo de manera normal y conectando el teléfono con HDMI USB tipo C. Y adicional a esos dos modalidades de Ready for, viene una tercera, que es la que comentas, que es Ready for PC. Entonces, Ready for PC es la que... Te permite hacer la copialina, eh, como bien llamas. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona Ray4PC? Right funciona eh, a través de la red Wi-Fi, es decir, sincroniza el PC eh, con el teléfono utilizando la red Wi-Fi. Es importantísimo que ambos, eh, tanto PC como teléfono, estén en la misma red Wi-Fi. Eh, y de esa manera, solamente con un código QR, se sincronizan los dos. Entonces, al sincronizar, me va a aparecer un escritorio de trabajo que justo la ventana que le aparece se ap aparece en el PC es con la IP Wi-Fi que crea de alguna manera la plataforma Ready for PC. Entonces, inmediatamente me aparece esa ventana con la IP Wi-Fi como escritorio de trabajo. Tengo todas las aplicaciones del móvil, todo lo que tengo acá me aparece aquí. No tengo que adicionar ningún accesorio, como si lo veíamos antes que un teclado Bluetooth, un mouse Bluetooth, porque estoy utilizando ya toda... Toda la, toda la estructura del PC en sí entonces ya tengo aquí el teclado tengo el mouse, tengo todo eh, y puedo hacer mil cosas puedo eh, visualizar videos de YouTube, elegir si quiero escucharlo por los parlantes del laptop o por los parlantes del teléfono eh, puedo pasar de un lado a otro documentos, puedo ver aquí en el espacio de trabajo las notificaciones del teléfono eh, puedo acceder a cualquier aplicación del teléfono eh, puedo utilizarlo como webcam, también importantísimo, eh, es compatible con todas las aplicaciones webcam y obviamente pues, mejor, eh, con mejor eh, resolución y demás. Eh, puedo, tengo una opción de espejo, entonces eh, puedo utilizar el escritorio de trabajo opción espejo y si utilizo la opción espejo me aparece todo lo que estoy haciendo en el teléfono, me va a aparecer en una ventana en el PC que a mí me parece muy útil, por ejemplo, para, para temas de soporte, o explicar a alguien, vea, se mete aquí y hace esto, entonces esa opción pero por ejemplo, a mí, me ha servido muchísimo. Entonces, eso es lo que nos proporciona, más o menos, a grandes rasgos, Ready for PC, sí. que también lo soporta el Motorola Edge 20 Pro, pero si hablo del Motorola Edge 20 Lite, eh, aquí sí, de esas tres modalidades, Motorola 20 Lite soporta solo Ready for PC, ¿no? para aclarar un poco en el mundo o en el marco de RediFord. Perfecto, perfecto. No, pero, ¿Pero espectacular. Vos... Felipe, si pues sí, sí, de pronto, no sé, eh, mi teléfono necesito cargarlo urgentemente, pero a la vez seguirlo usando, dejo el teléfono cargando a un lado y sin embargo a través de la PC puedo seguirlo usando y accediendo a todo y haciendo todo lo que necesite hacer con él. Muy interesante. Creo que los casos de uso que se pueden prestar son amplios y son bien, bien chéveres. Está increíble, o sea, un nivel de convergencia que mm. cambió muchísimo de, de, de, la de 100 a este. O sea, muy bueno, muy, muy bueno. Ahora, eh, algo que, que muchos preguntan, eh, y hace un tiempo estaban eh, en el chat, es ¿quieren saber especificaciones de las baterías? Eh, hay algunos que les encantan los numeritos, entonces acá les damos... <risa> les damos gusto a todos. Total, total. Es que hay algunos que les gustan los numeritos, me dice Felipe. Bueno, a los que les gustan los números, a mí también me gustan los números, es verdad, sí. Claro, entonces bueno, a los que les gustan los números, importante eh, mencionar entonces, la capacidad en batería de Motorola Edge 20 Lite es de 5000 mAh, ¿no? Para aquellos que, que les gusta tener muy claro eso. Adicional, eh, en, la, en la caja que me faltó con la pregunta anterior, eh, Qué se está incluyendo en Caja para ambos equipos. Por supuesto que se incluye el cargador. Eh, no es un cargador convencional. Estamos hablando de un cargador eh, con tecnología de Turbo Power o Turbo Carga de 30 vatios, que es también un punto importante. No recuerden que a medida que tenemos mayor vataje, pues vamos a cargar más rápido. Pues eso es un punto fuerte. Eh, y ese Turbo Power, eso es lo que nos permite, no gastar uh, o invertir nuestro tiempo en la carga, sino dedicarnos a lo que realmente nos gusta, que es jugar, que es tomar fotos, que es compartir videos en TikTok y demás. Entonces, esa es la apuesta con Motorola 20 Live. Si hablamos de Motorola 20 Pro... O sea, ahí para, para dejar las cosas claras, no solo incluye el cargador, sino cargador de carga rápida. Uh -huh. Ay, algunos otros por ahí podrían aprender una leccioncita o dos, no, no pero buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eso, que, que no solo lo incluyan, sino que incluyan el de la carga rápida para aprovechar esa ventaja del teléfono. Buenísimo eso. Justo. Y en el caso de Motorola Edge 20 Pro, la apuesta en batería es 4.500 mAh, otra vez cargador incluido en caja, de 30W. Esas son las dos apuestas en, en, en amperaje. Con un bueno. Snapdragon 870. Pero, claro, o sea, que este... Ahí está el balance. Sí. Ahí está el balance, ¿no? Porque en este caso la combinación es con un Snapdragon 870, entonces por eso es ese balance con la batería, y en este caso es un Midiate eh, G95, ¿no? Perdón, sí, que, G95, que, es, que, es, que G95, es muy bueno también. Somos muy fanáticos de las cosas que hace Mediatek, Cacante, etcétera. Pero sin embargo, hay que entender que a los que nos gustan los numeritos, que un menor amperaje no significa una menor du de duración de la batería si uno tiene claro qué procesador es el que lo está acompañando, porque ahí tenemos el cerebro administrando muy eficientemente la, la energía del dispositivo. De acuerdo. Buenísima esa noticia. Es toda una combinación, ¿no? Es eh, unas Bien. con otras, más la pantalla y demás, y obviamente lo que decía Karen, el uso que se le dé. De... Pues también determina porque los usuarios ultra intensivos pueden llegar a drenar la batería más rápido que el usuario del común. Muy cierto. No, pero ah. pues con una pantalla de 144 Hz HDR10, o sea, imagínese qué uso se le va a dar a ese. Yo ya, yo, o sea, Call of Duty y de una y ahí me que Fortnite, lo que sea, pero uno ahí se queda. Claro. Porque, ¿verdad? Es el dispositivo ideal para ese tipo de cosas. Total. Bueno, y otra de las cosas que ayuda precisamente a que el dispositivo se mueva mejor son las actualizaciones a nivel de seguridad y también del sistema operativo. Hablemos de eso. ¿Qué podemos esperar en esta nueva serie o familia? Bueno, creo que ese fue un punto en el cual nos enfocamos muchísimo para serles honesta, ¿no? Porque habíamos recibido varios comentarios. Obviamente nosotros hacemos estudios e investigaciones de mercado entonces nos encontramos con que eso sigue siendo pues una, una preocupación o no llamemos la preocupación una demanda constante del usuario. Eh, y justo eh, la idea fue proponer algo diferencial hablando de este punto de precio con Familia Edge. Entonces en este caso lo que logramos fue garantizar dos actualizaciones de sistema operativo. Es decir, está siendo lanzado con Android 11 y se actualizará Android 12 Android, y Android 13 posterior, ¿no? dos, dos actualizaciones. Que eso comparado con otras familias, pues ya vemos ahí un diferencial, sin ahondar mucho en detalles. Y segundo, eh, también el tema de actualizaciones de seguridad o lo que conocemos generalmente en la industria como parches de seguridad, ¿no? Eh, y esta apuesta sigue siendo eh, por dos años, parches de inseguridad bimestralmente. Entonces, cada dos meses los usuarios van a recibir una actualización de parches de seguridad en ambos equipos de, motor, de la familia Motorola Edge. Y... Punto 3, adicional en temas de software y seguridad, hay, un valo, hay una apuesta de valor agregado aquí con la familia Motorola Edge y es hablando de Finchill. Finchill es, es de alguna manera una solución de justo, no sé si algunos ya la conocen porque en, en Lenovo se ofrece con todo el tema de PCs y aquí en, en del lado de Motorola también se está empezando a trabajar con Finchill que es esa solución de valor agregado en cuanto a seguridad. Entonces hay un tercero eh, que eh, trabaja por eh, in, actualizar eh, temas específicos para proteger el equipo contra malware, contra virus, pero algo ya mucho más fuerte en sentido de, de seguridad de ese tema. ¿no? Entonces es más o menos la apuesta de Pincho eh, y adicional pues también... Eh, es como si se comprara una garantía extendida o también tiene el usuario la opción de poder eh, cotizar por un precio adicional, una licencia adicional, más temas de seguridad adicionales. entonces Esa es la idea de Tinchu, por primera vez lo tenemos aquí en Colombia con Familia Motorola es la posibilidad de, de tenerlo eh, disponible. Obviamente eso a nivel comercial todavía está ahí determinándose dónde va a salir, dónde va a aparecer las opciones para la licencia, pero... Pero sí, la familia Motorola ofrece esa posibilidad que antes pues, no teníamos en otra familia. Súper chévere. Karen, veo, veo una pregunta pasar y pasar varias veces y es, ¿las otras familias van a desaparecer? O sea, ¿les puedes dar, como, por así decirlo, esa tranquilidad a los usuarios? Claro que sí, no, ustedes me asustan. <risa> no, nadie va a desaparecer. <risa> no, aquí, eh, tranquilos que aquí estamos... De alguna manera lo que estamos aquí trabajando con familia Motorola, ese es nuestro reingreso a la familia, al segmento premium, ¿no? Estamos hablando de ese segmento que nosotros antes eh, cubríamos, eh, los que son motolovers sabrán, con familia Z, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí estamos otra vez marcando nuestro reingreso a, al segmento premium, pero eh, en paralelo seguimos obviamente trabajando con familia franquicia E, con familia G, que, que es una familia tan importante eh, a nivel producto y, y comercialmente hablando para Motorola. Entonces, para aquellos usuarios de familia E o para aquellos usuarios de familia G, pueden estar completamente tranquilos, que son dos familias que van a continuar, eh, se va a continuar trabajando en, en mejoras, en evolucionarlas, y se sigue trabajando eh, en sí en actualizaciones para esas dos familias, ¿no? Y esta buena noticia es que adicional a las dos familias, tenemos una nueva familia que es Motorola Edge para ese segmento pues un poco más alto. Esa es la buena noticia. Es eh, importante eso porque, o sea, yo estaba preocupado sí. porque en Techcetera lo que nos pasa es que sale cualquier nuevo dispositivo y Samir le gusta, a Felipe no le gusta, a mí no me gustó y es la pelea. Pero cuando sale un G, los tres como... Muy bueno, o sea, es, tío, no existe, es, es como de las pocas cosas en las que todos en etcétera, siempre estamos de acuerdo cuando sale un <risa> Es muy bueno, ya, sigamos peleando por todo lo demás, sigamos agarrándonos por todo lo demás, pero es, es como, siempre ha sido como el más equilibrado, siempre ha sido como el que vas a la fija a recomendar, el que vas a la fija a que la persona va a quedar contenta por mucho tiempo. Entonces es como de los pocos dispositivos en los que, Felipe, nunca peleamos. Como que todos estamos de acuerdo. Sale un nuevo G y todos como, bien, ya. ya de acuerdo. No, ahí, sí, es como que todos estamos... Entonces buenísima esa noticia porque o si no, tenía yo por el futuro de etcétera. Acá estaba yo preocupado por <risa> cómo iba a evolucionar esto. Pero buenísimo, buenísima esa noticia. Que sigan esas gamas. Karemi, hablando del presente... Están preguntando la disponibilidad y los precios. Ahí, ahí te boto esa papita caliente. Bien caliente, ¿no? <risa> bueno, eh, disponibilidad. Eh, van a estar disponibles en principales operadores, almacenes de cadena, grandes superficies retailers del país. No desde este momento, sino en, en, a corto plazo. Creo que en un par de semanas van a estar disponibles. Y sobre precio, ahí sí. Ahí le, le voy a echar toda la culpa a Ariel, aunque no está acá. Pero, eh, no tengo permitido hablar de precio. Eh, la verdad, la estrategia comercial que se está tratando de, de ejecutar es, una vez se tengan los equipos ya disponibles en tienda física, se va a dar eh, la confirmación de precio sugerido al público. Perfecto, perfecto. Bueno, a mí me quedó súper claro. No sé, Andrés, si tiene alguna otra pregunta. No, a mí también me quedó claro y creo que quiero destacar un par de cosas. Ah, con lo de los accesorios, con lo de las actualizaciones de dos sistemas, dos versiones de sistema operativo. Eh, con la calidad de los materiales, yo invitaría a que la gente pensara una cosa y es el precio que paga hoy le da celular para rato. Esto es muy importante y es algo que la gente rara vez pregunta cuando va a comprar un teléfono y es creo que una de las preguntas más pertinentes hoy. Y es, oye, ¿y esto actualiza? ¿Cuántas versiones me garantiza?" Este tipo de cosas son muy relevantes. Entonces, así como el nivel de amperaje de la batería tiene que verse en contexto con el tipo de procesador, el precio también tiene que verse en contexto con las actualizaciones, accesorios y servicios agregados. Entonces creo que, que está súper interesante. De mi lado quedan las... La, la única duda puntual que yo tengo, Felipe, es cuándo lo vamos a tener en el escritorio de acuerdo. De claro, dos, ¿cu tantísimo. cuándo vamos a tener los dos. Claro, esa es como la única duda puntual que me queda, pero por lo que eh, Motorola está apostando y lo que está trayendo, muy interesante. Se está moviendo esa gama alta de una manera bien interesante y muy interesante la propuesta. Bueno, Karen, y para los que tienen Guayabo con los Motomots. Definitivamente es un cambio, es un paso que hay que dar, ¿no? Otra vez, se te recortó. Que lo, Los que tienen guayado con los motomods, porque vienen uh -huh. de, de motoceta, definitivamente esto es un, una gama que sí se va a quedar y que, y que seguramente le va a dar al usuario un nivel de interacción muy interesante gracias a ReadyFor, ¿no? Sí, eh, lo que pasa es que vemos que la industria está pues continuamente cambiando más eh, lo que demandan los usuarios en ese segmento alto eh, y justo eh, la apuesta es con ready For y esa convergencia como lo, de lo decían más hacia el lado de software para potencializar el espacio productivo eh, ahora creo que eso eh, nos dio de pronto algunas aristas adicionales para trabajar eh, en temas de evolución en el teléfono entonces eh, de alguna manera también, yo sé que hay algunos usuarios que venían de, de, de familia Z, y, y mucho, aunque Motorola es una empresa con una estrategia global, las decisiones se toman locales. Entonces, de, eh, para dar como un poco de claridad sobre el camino, la apuesta eh, de Motorola localmente en Colombia, es en ese segmento con familia Motorola Hecha. Vimos que tuvo muy buenos resultados en otros mercados, la familia Motorola ha hecho anterior, es decir, en Estados Unidos, en Argentina, resultados comerciales muy positivos. Entonces, este año la apuesta local de Motorola Colombia es en ese segmento premium jugar con familia Motorola ha Perfecto, Felipe, bueno. admita, es que usted era un moto Z Lover. Yo me acuerdo que con esos mods iba para arriba y para abajo y era muy buen teléfono, pero usted era el más defensor. Yo eh, recuerdo, no, no, no, no voy a decir era, porque todavía el proyector funciona y, y, y con HBO Max, o sea, le cuento. No, y si a eso nos vamos, creo que incluso a hoy eh, Felipe me corregirá pero pocos teléfonos de gama alta son tan delgados como era ese teléfono, por ejemplo, yo recuerdo que era extremadamente delgado, hoy hay muchos teléfonos que no logran ese nivel de, de diseño tan slim, tan interesante que llegó a tener. Oiga, y me gusta esa afirmación, porque sí. tengo entendido que esta familia es supremamente esbelta, ¿no? Karen, no, no, no nos dijiste cuánto medían, creo que son 8 milímetros. Men Uy. Sí, menos, menos de 8 milímetros, la verdad la apuesta son equipos muy delgados, eh, es, eh, por, en el caso de Motorola S20 Pro, es uno de los equipos más delgados. Adicional, en paralelo, es muy liviano. Ok, creo, creo que me está teniendo algunas fallas, pero. Ah, ya, ya volvió. Ya volvió. Eh. No, les estaba diciendo que si sí, la apuesta específica, por ejemplo, en el caso de Motorola S20 Pro, es un equipo muy delgado, menos de 8 milímetros de grosor, de espesor. Sí. Eh, y a su vez, eso también nos lleva a tener un equipo muy, muy liviano. Perfecto, bueno, no. ¿cómo refrigera un 1870 en 8 milímetros? Una, una pregunta muy, muy pertinente. ¿Qué tal eso? Está buenísimo, ¿no? Pero está buenísimo eso, o sea, que sean capaces de entregar tanta potencia en un factor tan delgado, creo que eso, eso va a estar bien interesante, ¿no? Creo que claro. está, está chévere, está chévere eso, está buenísimo. Las pruebas van a estar muy buenas, además, porque no es solo el teléfono, es la convergencia con el resto de las plataformas. Pero bueno, sí. creo que ya hemos llegado al final. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a la audiencia. Tengan paciencia, porque muchos quieren irse, de, por ejemplo, a la tienda de Portal 80 a verlo. Todavía no está disponible. Así que espérense unos días, precisamente porque, según decía Motorola, además, hay sorpresas en el lanzamiento. O oh, me equivoco, Karen. No, estás en lo cierto, lo que nos dijeron entonces, qué sorpresa. <risa> P -p Pensé que nos iba a dar algún pero bueno. La chiva. La chiva que nos la iba a dar acá. Bueno, lástima. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo más que encantada de compartir este espacio con ambos. Y bueno, un abrazo y saludos a todos los que nos están. Perfecto, escucharon. que estén bien. Chao, chao, chao. Hasta luego, que les vaya bien a todos.